Muy bien, este, ahora lo que vamos a proceder es A bajar la cabina del, del camión Volvo Lo primero que se debe hacer es este, Darle vuelta a la llave Neumática Nos inspeccionamos que la llave está en el lugar correcto ahí está el diagrama donde podemos ver para dónde necesita la llave eh, si queremos bajarla bajar la cabina o si queremos subir la cabina y tiene un pequeño diagrama ahí el, el camión y lo único que prosigue, pro, prosigue es usar el, el push que valga la redundancia que está está ahí y con ello la cabina empieza a bajar automáticamente Como podemos ver, ahí ya la cabina está baja. Eh, lo que prosigue es bajar el, la tapa, poner la llave en su lugar indicado. Esa llave siempre tiene que estar en ese lugar. Bajamos la tapadera de la cabina, quitamos el switch que anteriormente. Pusimos tengón Quitamos el sistema Este sería el procedimiento para eh, bajar la cabina del camión